Bienvenidos genios a la última parte del curso de calor. El día de hoy vamos a concentrarnos en las formas de calor que existen y cómo podemos diferenciarlas unas de otras. No siendo más, comencemos. Existen tres formas de transmisión de calor. Una es por conducción la segunda por convección y la tercera por radiación cada una de ellas tiene un comportamiento diferente este video, este video va a ser muy corto y nos va a permitir entender estas tres formas de transmisión de calor veámoslas genios comencemos por la primera forma de calor conducción qué es la conducción la conducción la podemos ver como aquella transmisión de calor que se da por el movimiento térmico de moléculas sin que haya un movimiento real entre ellas. Esto para que ocurra debe pasar un tiempo más o menos prolongado. El ejemplo más sencillo más claro lo podemos ver en una tacita de café con una cuchara. ¿Qué es lo que ocurre? El café le, por un tiempo le va transfiriendo calor a la cuchara y esta ¿qué va a pasar? Se va a ir calentando. Esta forma en la cual se desplazó ese movimiento hacia la cuchara se conoce como un calor por conducción por ejemplo si podemos ver el tablero y esta pared se encuentra demasiado caliente la pared le va a transferir calor al tablero o sea que este ya va a encontrarse con una temperatura diferente ¿Por qué? porque aquí habría un calor por conducción veamos el siguiente calor convección es la forma de transmisión de calor que se da por el movimiento de las moléculas, aquí sí se puede apreciar ese movimiento y esto aplica mucho a través de los gases y los líquidos un ejemplo muy sencillo lo podemos ver en una olla en la cual se encuentra un agua hirviendo como podemos ver la estufa le transfiere calor a la olla y hay un movimiento dentro de las moléculas del agua como se aprecia el movimiento miren que se están moviendo las moléculas del líquido entonces aquí hay un calor por convección y último calor, calor por radiación, este calor se transfiere a través de un cambio de temperatura, esto lo podemos ver muy bien a través de sólidos o líquidos, un ejemplo muy claro que se da es en el cual se transfieren ondas electromagnéticas, el ejemplo más sencillo lo podemos ver en el microondas, dentro del microondas las ondas que calientan los alimentos son ondas electromagnéticas. Por ello existe la radiación o ese tipo de calor. Vamos a ver en la siguiente tabla algunos ejemplos de diferentes calores para que sepan diferenciar cuál es cuál. Veámosla. Vamos a concentrarnos en resolver esta tabla. Acá tenemos cinco casos en los cuales hay transferencia de calor y está la conducción, conversión y radiación. A cada una de ellas le vamos a poner el que le corresponde. Bien, genios. Leamos acá. El hielo. En una taza de agua caliente. Si ustedes ven bien, el hielo que es lo que está ocurriendo con el hielo. Como está pasando al agua caliente, hay un cambio de transferencia de calor. Se está transfiriendo calor del hielo al agua caliente. Allí hay un calor por conducción. ¿Por qué? Porque se está pasando una forma de calor a otra. Y no necesariamente no se ve el movimiento allí, pero es un calor por conducción. Número 2, el secador de manos de pelo. El secador maneja un principio para que el secador transfiera calor y digamos de cierta forma pueda llegar y generar esa parte de ventilación. Esto ocurre a través de un mecanismo de convección forzada. Por ende, este secador debe ser convección. Número 3, la transferencia de calor generada en una persona descalza. Cuando una persona está descalza, como se puede observar por el movimiento de la persona que está caminando y el piso que se encuentra quieto, existe un movimiento molecular en el cual se está transfiriendo calor, ya sea de los pies al suelo o del suelo a los pies. Como hay un movimiento allí, ya este calor no sería por conducción, sino por convección. Número cuarto. Luz emitida, lámpara incandescente. Esto aplica muy bien al principio de radiación, porque la radiación siempre se da en objetos que son incandescentes, como el sol. O sea que allí tenemos una radiación. Y por último, las cuchillas y tenedores tienen un mango de madera. ¿Qué es lo que ocurre? Por el movimiento del cuchillo o el tenedor, hay una transferencia de calor en el cual se va pues del cuchillo a la madera, por ende, entonces tendremos allí un calor por conducción. Por último, vamos a ver un ejemplo en el cual podemos ver ambos o los tres casos de transferencia de calor. ¡Veámoslo! Bien, genios, vamos a analizar esos tres cambios de calor que pueden existir en esta olla que está ubicada en esta parrilla. Como ustedes pueden ver, aquí le está transfiriendo calor la parrilla a la olla. Este tipo de calor, miren que se está transfiriendo, de forma en que hay un sólido y se transfiere a un líquido, porque esta agüita se nos va a calentar. Por ende, acá vamos a tener una radiación, o sea que aquí hay un calor por radiación. Quiere decir que la parrilla le está generando radiación para poder calentar de esta forma el líquido. Pero, ¿qué ocurre con el líquido? El líquido va a empezarse a mover. Y como se va a empezar a mover, todas sus moléculas internas Aquí existe un calor por convección. Y por último, si pasa un tiempo muy prolongado, podemos ver que este mango, digamos que sea un mango de madera, pensemos que esto es madera, entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a transferir el calor hacia este mango, o sea que este mango se podría calentar. ¿Y eso es por qué? Porque todo, todo lo que tiene la olla le transfiere calor a la madera habiendo aquí un calor por conducción o sea que aquí vemos los tres casos de calor radiación convección y conducción con esto daríamos por concluido el curso de calor con esto daríamos por terminado el curso de calor y temperatura para darle paso a un nuevo curso en el cual vamos a ver todo lo que tiene que ver con termodinámica estas bases nos van a servir para comprender muy bien todos los principios que la rigen así que preparados para el próximo curso y muchas gracias si te gustó mi video no olvides de dar una manita hacia arriba y suscribirte a mi canal si es la primera vez que ves de, de igual forma